¡Hola! Bienvenidos a los Diarios de Gordon. Pues hoy vamos a ver un poco de las cabalgatas eh, que ocurrieron aquí en España el día 6 de enero, que es más o menos el último día de fiestas. Y nosotros, Cintia y yo, fuimos a mesones y luego a El Cazar. ¿Por qué? Porque nuestro hijo, Sebastián, él tocaba la flauta con la banda. Y bueno, pasamos tiempo andando por las calles de Mesones y luego por las calles de Casar También vamos a ver el, el show, el espectáculo en Torrejón de Ardoz, que, que fue enorme. Tardaron las carrozas, tardaron tres horas en pasar. Tres horas. Había un montón. Entonces, en mi opinión, a mí me gustó más estar en el pueblo chiquitito con una carroza y el, la banda y andando por la calle con la música y con toda la gente en sus balcones mirando. Fue muy bonito, pero me gustó todo, me gustó todo. España eh, en cuanto a las fiestas es incomparable. Es que nunca he visto fiestas como... En pueblos pequeños, fiestas tan bonitas. Bueno, vamos a ver un poco de todo. ¡Hasta luego! Vale, entonces, estamos en el recinto ferial. Y estamos a punto de entrar en mágicas navidades y bueno hace mucho frío pero bueno no está lloviendo nada y a ver claro que va a ser muy bonito y galaxia multiverso en, estamos entrando en la galaxia y el multiverso Joder, qué ilusión la Por parte de la puerta mágica más información de entrada en nuestra salida situada junto en nuestra web, en nuestro sitio y en la web de la puerta marginal. ¡Los tres amigos! ¡Los Aquí estamos en la cabagata de Mesones. Es el, el día 5. Mañana es el día de los reyes. Aquí todo movería. estamos en el casar es el pueblo más grande que mesones y la cabalgata está allí a la espera de la banda y la banda está aquí todos ya listos para arrancar y vamos a andar por el, el pueblo allí nada un, ¿Así va a